Hoy es lunes, 7 de enero de 2019, mi nombre es Robert Dalí, y te traigo el siguiente video. Perder una discusión puede ser muy saludable. En la antigua Grecia existían los sofistas, que eran grandes sabios, que cobraban por enseñar, cosa que con el tiempo Empezaron a verse desprestigiados y se les empezó a tomar como si fueran unos charlatanes, que mal o bien sí lo eran, ya que eh, con el tiempo ellos defendían sus ideas a rajatabla sin ninguna capacidad de análisis y con el solo hecho de ganar una discusión cuando se enfrentaban unos con otros. Sofía significa sabiduría, así que los sofistas eran quienes poseían la sabiduría. Por eso piensa en esto. En una discusión es muy importante que pienses si lo que estás diciendo es realmente lo que crees que es la verdad. Porque si llega a ser el caso de que no es la verdad, entonces tienes que tener humildad para reconocer la derrota y reconocer de que la otra persona tiene razón. A diferencia de los sofistas de la antigua Grecia, los filósofos actuales, cuando discuten de manera amable, por supuesto, cuando uno siente que, eh, que el otro tiene la razón, le dice, me adhiero a tu idea. Y ahí se termina la discusión. Eso es sabiduría, esa es la verdadera sabiduría. Entender de que el humano va cambiando con el tiempo. No podemos pensar igual hoy que dentro de 20 años. Las cosas van cambiando, nuestro mundo va cambiando y nosotros también debemos cambiar. En internet hay muchísimos videos de cómo defender tus ideas. Por supuesto que hay técnicas para defenderte, pero también tienes que entender de que a veces defenderte contra una persona que no escucha no tiene ningún sentido, entonces lo mejor que puedes hacer es alejarte de esa persona. En nuestra cabeza nosotros siempre tenemos la razón de todo, pero no es así. Realmente tenemos un pedacito de la razón, o quizás ni siquiera ese pedacito es el correcto. Te voy a contar una fábula para que entiendas la idea. Se encontraban seis sabios. Esos seis sabios eran ciegos. Entonces estaban en un gran templo, con un gran jardín, y de repente se encuentran a un elefante. Entonces los ciegos querían interpretar al elefante, cada uno tocándolo, palpándolo, de alguna parte del elefante. El primer sabio toca la oreja, Siente que se mueve, que es larga, y dice, ah, un elefante es igual que un abanico. Entonces, en ese momento, el segundo sabio se acerca y le toca los pies. Dice, perdón, pero la verdad es que estás muy equivocado. Se parece mucho a un árbol. Entonces se acerca el tercer sabio ciego y... Le toca la trompa y dice, no, ustedes están muy equivocados. Se parece muchísimo a una serpiente. Entonces se acerca el cuarto sabio y le toca la cola al elefante. Dice, nada que ver, están muy equivocados. Se parece a una cuerda. El quinto sabio se acerca y toca los cuernos. Dice, no, no se parece en nada a lo que dicen ustedes, se parece a una lanza. El número 6 se acerca, le toca el lomo al elefante y dice No, un elefante es como si fuera una gran pared. Los sabios discuten uno con el otro porque cada uno tenía un pedazo de la verdad, pero nunca se pusieron de acuerdo. O sea que los desacuerdos en realidad son diferentes formas de ver la vida. Pero para esto tenemos que entender de que nosotros no tenemos la verdad. La verdad es una cuestión muy metafórica. La verdad es irreconocible porque ¿cómo podemos saber si algo realmente es la verdad o no? Si realmente lo que sabes es lo que es. Es imposible. Por otra parte, la verdad es infinita. Digamos que es imposible llegar a la verdad absoluta. Podemos entender también que la verdad no existe y que es simplemente un concepto humano. Nosotros creemos que lo que pensamos es la realidad. Pero pensemos en lo siguiente. En la época de Copérnico, se pensaba que la Tierra era cuadrada y que estaba sostenida por cuatro elefantes en sus puntas. Luego, se pudo comprobar a través de la ciencia de que la, la Tierra era redonda. Después, Einstein pues, fabricó una serie de, de fórmulas que fueron muy exitosas, pero que ahora se contraponen un poco con lo que dice Hopkins. Entonces, en definitiva, la verdad no existe, sino que se va modificando. Parece ser de que eh, vamos tomando pequeñas cositas, hasta podemos llegar en un momento a decir la tierra es redonda, es un disco, como está ahora la, la teoría de la tierra plana. Hace unos 30 años se consideraba que la mejor fuente de calcio era la leche. Y hoy todos los médicos están tratando de evitar de que tomemos leche porque saben de lo perjudicial que es porque contiene muchas bacterias que inhiben los efectos del antibiótico, por ejemplo. La verdad va cambiando con los conocimientos. Podemos decir también que la verdad es un acuerdo entre tú y yo. Si los dos tenemos una idea parecida, podemos decir de que eso es la verdad. Pero también la, la verdad, como dice Nietzsche, es lo que los poderosos nos imponen. Si de repente nos dicen hay vida en un planeta lejano, la NASA, que es un organismo que existe, y otro organismo en China, que también está generando como una especie de NASA, nos dice lo mismo, hay vida en tal planeta, entonces vamos a creerlo. Pero ¿cómo sabemos que es realmente verdad? ¿Cómo sabemos que el hombre llegó a la luna y que ese video no es una farsa? Tienes que interpretar qué tipo de personas son fanáticos. Esos fanáticos que tienen un punto de vista y no lo pueden cambiar nunca. A ese tipo de personas déjalas discutiendo. No pasa nada. Tú adentro tuyo puedes tener una opinión o diles que todo que sí, no importa. Ahora bien, cuando realmente necesitas eh, entrar en una discusión porque tienes que defender un punto de vista importante, entonces vas a actuar. ¿Y cómo vas a actuar? Muy fácil. Lo que tienes que hacer es refutar sus ideas de una forma sutil, que no se sienta agredida esa persona y que puedas hacerlo cambiar de opinión. Esto se puede hacer a través del silogismo inductivo, por ejemplo, eh, a través de la lógica. Supongamos que viene una persona y me dice, todos los latinos son violadores. Si yo le digo, Alfonso Cuarón es latino y no violó a nadie. Esa es una forma de refutarlo, ya que la conclusión de esa premisa sería, entonces los latinos... No son violadores, porque hay un ejemplo que rompió con eso. Entonces, enfócate en un ejemplo nada más para ganar la discusión cuando sabes que lo que está diciendo esa persona está errónea. Pero primero escúchala, es importante oír a la persona. Es importante ver cuál es el punto de vista que tiene de la realidad en la que estamos. Otra cosa importante para ser objetivo es dejar lo que uno vivió en el pasado de lado, digamos, para discutir. Porque si uno está utilizando sus sentimientos según lo que le pasó, realmente la realidad de lo que uno está pensando está alterada. Supongamos que, no sé, eh, a mí una persona de origen español me hizo algo malo y yo voy a pensar entre mí. Todos los españoles son iguales. Pero eso es un error, porque estoy generalizando, cosa que no hay que hacer. También hay que aceptar nuestros errores. Si estás en una discusión pero de repente te diste cuenta de que estás equivocado, con mucha altura tienes que decir, perdón, me equivoqué la verdad, tienes toda la razón y a partir de ahora voy a pensar como estás pensando tú. A través de los años vamos cambiando nuestras formas de pensar, nuestra forma de ver el mundo, cada vez nos hacemos más antifrágiles. Así que a las personas que superaron los 40 años... Les digo que están en su mejor momento, en el mejor momento de sus vidas, porque ya no son tan frágiles como antes y ya no sufren tanto todas las cosas que les pasan. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, ponle like, súmate al canal, hazle un clic a la campanita y nos vemos la próxima.